Hola a todos y bienvenidos a Danstein, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas afines a ella. El día de hoy veremos el tema de éteres, un tema de vital importancia en todo lo que tiene que ver con la nomenclatura. No siendo más, comencemos. Antes de comenzar la nomenclatura de éteres, tenemos que tener en cuenta su estructura molecular. Entonces miremos, tenemos lo siguiente. El éter está formado por una cadena de alcanos R, oxígeno y otra cadena R'. Quiere decir que aquí hay una cadena de carbonos y aquí también. Y en el centro se encuentra el oxígeno. Entonces, esta estructura es aquella que me permite entender que cada vez que me encuentre con algo así voy a tener un éter. Miremos qué aplicaciones se les ha dado al éter, veamos. Al éter lo podemos ver en muchos procesos industriales o también en la vida cotidiana. Lo podemos ver en la aspirina ácido acetilsalicílico, el cual ha contribuido mucho en la parte de salud. También lo podemos ver en todo lo que tiene que ver con polímeros adhesivos. En tal caso está con el poliéter sulfónicos aquellos que dan una mayor resistencia en la parte de polímeros también lo podemos ver en el éter fenílico el cual se utiliza como calefactor o líquido calefactor sustituyendo en muchos casos al vapor de agua y por qué no, también lo podemos ver en los disolventes es muy buen disolvente utilizar el éter, tanto que en la parte de industrias y petróleo se maneja muy bien ahora vamos a ver cómo se debe nombrar o cómo es la nomenclatura de un éter. Veamos. Vamos a comenzar a nombrar este primer compuesto. Tenemos lo siguiente. Como podemos ver, tenemos el oxígeno y tenemos dos cadenas de carbonos. Entonces vamos a mirar las cadenas. Acá hay una cadena y aquí tenemos la otra. Hay dos formas de nombrar este tipo de éter. Una que es la común para nombrar la forma común tenemos lo siguiente solamente debo acordarme de los sustituyentes este es el grupo metilo y este es el grupo etilo entonces para eso vamos a llamarlo así entonces empezamos por acá vamos a llamarlo metil etil y por último la, como es, el oxígeno se encuentra en la mitad la palabra éter metil etil éter. pero esto se nombra solamente cuando lo vamos a nombrar en la común. El IUPAC tiene un cambio. ¿Qué es lo que se hace? Se busca la cadena más larga, en este caso sería esta, y se nombra el más pequeño, o sea, partiendo de acá. O sea que seleccionamos todo este compuesto. Como está acá, podemos ver que acá tenemos el metil y el oxígeno. Entonces, compuesto completo se llama metoxi. Entonces, vamos a tener el nombre metoxi. Y como esta es una cadena normal, que es solamente dos carbonos, sería metoxietano. Metoxietano. Esta es la nomenclatura que se maneja en la IUPAC. O sea que lo podemos nombrar de la forma común o la forma IUPAC. Veamos otro ejemplo. Ahora tenemos este ejemplo. Tenemos aquí el oxígeno que parte esta cadena de carbonos y esta también. Entonces Seleccionemos las cadenas para diferenciar. Aquí hay una cadena y aquí tenemos la otra. Ahora, ya tenemos separadas las cadenas. Empecemos a mirar. Vamos a nombrarlo en la forma común. Miramos que tenemos tres carbonos acá, o sea que ese sería el grupo propil, sustituyente propil. Y acá vemos que tenemos tres carbonos y es una configuración. Recordemos cómo era esa configuración. Esa configuración es el isopropil, entonces lo vamos a llamar. Empecemos por acá, propil, isopropil. Y por último, la palabra éter. Entonces, propil, isopropil, éter. Ahora miremos cómo se nombra la IUPAC. Como podemos ver, tenemos tres carbonos acá y tres carbonos acá. Es un isómero y tiene una configuración diferente, pero tenemos la misma cantidad. Entonces podemos nombrar cualquier cadena. Vamos a coger esta de acá. Entonces pues tenemos lo siguiente. Ese es el propano, pero tenemos el oxígeno. Lo vamos a llamar propano. ¿Qué viene el propanol? Propoxi. Y tenemos en este lado todo lo que tiene que ver con el grupo isopropil. Entonces sería propoxi isopropano. Propoxi isopropano. Ese sería el nombre que le corresponde en la IUPAC. Vamos ahora a resolver varios ejercicios de nomenclatura aplicando estos conceptos, veamos. Ahora vamos a nombrar este siguiente ejemplo, entonces tenemos lo siguiente, seleccionamos las cadenas, acá podemos ver esta, y aquí tenemos esta otra, que es una cadena que tiene más sustituyentes, empecemos con la común, vamos a nombrar este compuesto de forma común, entonces tenemos lo siguiente, acá tenemos el grupo Etil Ahora miremos el de acá Acá hay unos sustituyentes Vamos a irnos por donde más cerca se encuentra el oxígeno vamos a poner de este número 1 A este el 2 3 4 Y vamos a dejar este sustituyente Esa sería la cadena Entonces, en el número 3 tenemos el grupo metil Vamos a poner acá Número 3 Metil y esta es una cadena de cuatro carbonos, Entonces sería butil, no olviden que la terminación es butil. Y por último la palabra éter, esa sería la forma, etil-3-metil-butil-éter, así se nombraría para este compuesto. Ahora miremos cómo sería la IUPAC, para la IUPAC vamos a hacer lo siguiente, volvemos a tomar los sustituyentes que tenemos, pero vemos que en el número 2 vamos a nombrar todo el compuesto completo en el número 2, o sea que en el grupo 2 se encuentra este sustituyente, que en este caso sería el grupo etoxis, le vamos a poner acá etoxis, viene de la palabra etil y se le pone oxi, ahora seguiríamos con el nombre de este, sería etoxi, ahora vamos a nombrar el sustituyente, entonces le ponemos el guión y recordamos cómo nombramos la anterior Entonces tenemos el siguiente del grupo 3 3-metil Y butil cambia el nombre Como es una cadena de 4 carbonos Eso sería butano 3-metilbutano Quiere decir que se llamaría etoxi-3-metilbutano Este sería el nombre que le corresponde a este ejemplo Vea Tenemos este siguiente compuesto Podemos ver que tenemos aquí esta cadena y aquí tenemos la otra. Vamos a nombrar en la manera común, entonces tenemos lo siguiente. Vemos que se está repitiendo la misma cantidad de carbonos y, el mismo, y las mismas cadenas. Como se está repitiendo podemos hablar de la palabra di, porque son dos. Di. 1, 2, 3. Ese corresponde al grupo propil. Entonces vamos a decir dipropil. Y por último la palabra éter. Dipropil éter. Este es el nombre correspondiente para este compuesto. Dipropil éter. Ahora miremos en la IUPA. Tenemos lo siguiente. Seleccionamos la cadena. En este caso sería esta. Y vamos a llamar, entonces, como es el grupo de tres carbonos, sería el Propoxi y nombramos esta cadena 1, dos, tres este es Propoxi propan. este es el nombre que le corresponde a este ejemplo veamos por último un ejemplo más tenemos ahora este siguiente ejemplo tenemos esta cadena de carbonos y tenemos esta cadena de carbonos al otro lado. Bien, ¿cómo lo nombramos? Entonces tenemos lo siguiente. Empecemos de la manera común. Tenemos acá este carbono, tenemos 1, 2, 3. Este, no olvidemos qué grupo es este. Este sería, acá hay una corrección, este no sería CH2, esto sería CH. No pueden haber, sino una cadena de 4 Enlaces, el carbono solamente es puede formar cuatro enlaces. Este es el isopropil, le vamos a llamar a este isopropil. Ahora tenemos este lado. Recordemos qué compuesto es este. Muy bien, este es el terbutil, entonces isopropil, terbutil. Y por último la palabra éter, entonces acá ponemos éter. Por último ahora nombremos el IUPAC. ¿Cómo se nombra el IUPAC? Entonces tenemos, este es el isopropil, pero ya no se llama isopropil, sino que se va a llamar isopropoxi. Ese sería el nombre que tendría. Y por último tenemos el terbutil, pero ya no se llama terbutil, sino